miren lo que me acaba de llegar en el correo chicos es so fucking cute o sea es un eh, un pop de BT de Titanfall 2 junto con Jack Cooper el piloto el cual de hecho amé o oh, no sé por qué se transparenta su, su visor pero me encanta esto es, está súper súper cute y ahora BT va a formar parte de mi setup va a estar aquí conmigo acompañándome es curioso ahora tengo a Zuka que es un piloto también de un, de un EVA y ahora tengo a BT, un robot esto va a ser divertido Ok chicos Ha pasado un tiempo Así que creo que es Más que necesario Que nos pongamos al corriente Con Boku no Hero Academia Y eso es lo que haré eh, Tendré un pequeño maratón de, de Boku no Hero Ahora que está yendo En el episodio 14 o 15 Si no me equivoco Y yo voy en el 10 Así que estaré subiendo Toda esta semana vi, eh, Episodios de Boku no Hero Academia Para ponernos al corriente Así que chicos Si ustedes están disfrutando De esta serie Tanto como yo No No no duden en ponerse al corriente junto conmigo para poder disfrutar esta serie juntos. Ahora, ya empezó el segundo arco, ya soy consciente de ello chicos, así que no dejen reclamarme en los comentarios. Y me, me topé con mucha gente que está diciéndome por qué no lo has hecho, así que, que bueno, no voy a poner excusas, simplemente me voy a poner a trabajar. Así que bueno, acompáñenme en este episodio chicos, este es el episodio número 11 del primer arco, segunda temporada de Boku no Hero. Así que bueno, ya saben cómo funcionan estos chicos, lamentablemente no puedo subir el video a YouTube porque por los copyrights. Así que lo estaré haciendo en la segunda plataforma, el cual los links están aquí en la descripción. No, no va a haber acortadores, eh, no va a haber redireccionamientos, nada. Es Simplemente el link hacia, la, hacia la, la reacción completa donde la pueden ver y disfrutarla junto conmigo. Así que chicos, si están listos, vamos directo a ello. Ok chicos, aquí vamos, es episodio número 11. Bueno, de hecho, el episodio 10 fue la pelea que hubo entre Deku y, y Shoko, creo que se llama. No recuerdo muy bien sus nombres. Go fuck yourself. Hmm. Huh. Con todo y eso de que él es una persona creada con el único uh, propósito de vencer a All Might o ser el mejor héroe, a pesar de las retorcidas ideas de su padre, creo que es el primer momento en el que realmente piensa por sí mismo y no en el hecho de, de ser el reemplazo y no ser esa persona que va, lo, se va a vengar y todo eso. Entonces es una, un avance para él. Estaba pensando que, que si tuviera alguna otra opción, es decir, un ataque que no fue, sea solamente su sombra, Pero al parecer no. Bueno, que el diseño está muy bien hecho. Uh, uh, uh, uh, uh. Es... ¿Quién es? ¿O ¿Oh, es el tipo de los portales de la primera temporada? Stain... Huh. Stain Sí, es el villano de la primera temporada huh. Algo me dice que el siguiente episodio será solamente el combate Que habrá entre, entre los, los finalistas del, del festival cultural Y ahora... Me suena a que va a estar interrumpido por este villano. Lo cual creo que pasó casi lo mismo al final de la primera temporada. Vamos a ver el avance, chicos. <risa> ok, si <¿sí> habrá combate. <risa> <risa> Ok chicos, ese fue episodio número 11 de Boku no Hero Academia, y, y bueno, con respecto al episodio, un episodio muy bueno, lamentablemente no tuvimos no vimos mucho de los combates, siento que fue un poco re, eh, reducido, pero sin embargo creo que también fueron combates bastante excepcionales, en especialmente el de Katchan me llamó mucho la atención, pero... Creo que estuvo mejor el de el de Shoko contra el, el presidente, no recuerdo bien el nombre, pero creo que fue el, más, el, más, el golpe más fuerte que ha recibido directamente, el cual me alegra que, que sepan lo que se siente recibir un golpe, pero del lado de Kachan es, es lo que no me gusta de él, es, nadie lo toca y a excepción del primer episodio donde se vio atacado por un villano. Hasta ahora nunca ha recibido un golpe fuerte, un golpe directo que lo haga reaccionar de su forma de pensar y su forma de actuar. Y bueno, hasta ahora sigue el siguiente episodio número 12, que creo que es el final del primer arco. Si no os acuerdan, son 12 o quizás 13 episodios. Pero bueno, chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Puedo estar subiendo episodios de Boku no Hero Academia durante toda esta semana, así que prepárense para ello. Si no les gusta, lo siento. Si les gusta, pues qué bueno... Y, y bueno, ya saben que de esto estarán viéndolo en la segunda plataforma, los cuales los links están aquí en la descripción. Y si lo están viendo en la segunda plataforma, no olviden ir a mi canal de YouTube, donde pueden eh, suscribirse al canal y dejar sus comentarios para más videos como este, chicos. Así que muchísimas gracias por todo y yo los veo en la siguiente. Soy Luis de Lobo Freak. Bye, bye.